Bueno, voy a explicar brevemente cómo crear el gráfico por si no lo tenéis claro. Bueno, aquí es donde, por ejemplo, se podrían escribir las fórmulas, ¿vale? Que os he comentado en la práctica. Para hacer el gráfico, selecciono todos los datos así, le doy a insertar, gráfico, y, bueno, pues me sale uno por defecto. Yo tengo que cambiarlo al, al gráfico este que aparece unas columnas con una, con una línea. Y, bueno, ¿qué pasa? A esto le falta que aparezca aquí en el eje de derecho, porque ahora mismo lo que aparece aquí en el eje izquierdo es, me parece que son las precipitaciones, ¿vale? Pero faltaría la, la gráfica de temperaturas. Entonces, hay que pinchar, hacer un clic en la línea roja, ¿vale? Para decirle aquí que el eje de temperaturas lo vamos a poner en el derecho, ¿vale? De esta manera, aquí tenemos las temperaturas y aquí tenemos las otras. Si, podríamos hacerlo al revés si quisiéramos. Pondríamos aquí izquierdo, ¿Vale? hacemos clic en las columnas y le damos al derecho, por ejemplo, ¿vale? Cualquiera de las dos opciones podría estar bien, pero bueno, vamos a dejarlo como estaba, que es temperaturas en el derecho, ¿vale? Le he dado a deshacer. ¿Qué más? Además podríamos, si quisiéramos, hacer un clic aquí y añadirle, eh, o sea, en el mismo sitio que antes hemos cambiado el eje, más abajo a ponerle etiquetas de datos, ¿Vale? y entonces aparecen los valores de temperatura ahí pegados a la línea. Si quisiéramos que aparecieran los valores de precipitación en la barra, pues lo mismo, tendríamos que hacer clic en la barra, en las barras azules, y darle a etiquetas de datos. Lo que pasa es que, bueno, puede ser a lo mejor un poco confuso el tema de, de que se mezclen ahí los números. Así que, bueno, esto es todo. Otra opción que tenemos interesante es... Haciendo clic en el gráfico o en la línea, da un poco igual. Funciona de las dos maneras. Bueno, el caso es que se abre esta ventana, ¿no? El editor de gráficos. Para hacer doble clic en el gráfico, por ejemplo, eh, en personalizar, aquí a la derecha, a la, eh, o sea, perdón, abajo, tenemos la opción de líneas de cuadrícula, que podría ser interesante para que sea más fácil, o sea, en lugar de poner etiquetas de número, ¿no?, eh, quiero decir que habría que irse a esa serie mejor y quitarlo. O una cosa o la otra. Yo, yo quitaría esto quizá las etiquetas. O las dos cosas, en fin. Eh, en automático, por ejemplo, 4. Lo quito, el automático. Ninguno, pongo cuatro también. Y aquí pongo colores. Pues por ejemplo, la, la más eh, gorda, un color. Y luego, bueno, un poco más débil, la siguiente. Y entonces ahí tenemos... Unas líneas que nos permitirían más o menos decir una temperatura a ojo, ¿no? Eh, o una precipitación. Al hacerlo creo que, que ha cambiado la escala. Sí, sí, creo que, a ver, al hacerlo... Bueno, antes tenía una escala, ahora, ¿veis? Antes tenía, llegaba hasta aquí la escala secundaria, pero para poder ajustar las líneas para que valgan para las dos escalas, al hacer esto que, que he comentado, de poner las líneas secundarias pues ha ajustado la escala de la gráfica. Y bueno, esta es una zona interesante. Ya sea... O sea, es una manera de que podamos, por ejemplo, viendo esta barra y el gráfico, saber más o menos que si esto es 40 y hay una, dos, tres, cuatro líneas he puesto, hasta 60, pues quiere decir que va de 5 en 5, ¿no? Entonces podríamos decir que esto es 45, 50, 55, 57 más o menos, ¿no? En el mes de octubre. Sin necesidad de mirar la tabla, ¿no? Bueno, 55 sale concretamente a ver cómo es esto 45 55 50 55 que raro parece que tenía que coincidir pero bueno que tampoco vamos a explorar tanto realmente a ver noviembre 43 tiene sentido esta pues por ejemplo a ver qué valor tiene si le pongo aquí la etiqueta de datos es 55 se supone que tendría que quedar exactamente si sí, más o menos queda ahí la línea ¿vale? bueno esta puede ser una una, un gráfico más completo con todas estas opciones que yo he puesto es decir simplemente etiquetas de datos vale y abajo del todo lo de las líneas de cuadrícula poner un color más intenso para la, la cuadrícula principal y un color más tenue para la secundaria ¿vale? y quedaría así ¿vale? el título ya ha quedado correcto porque ha cogido como como título estas dos leyendas, vale y esto es todo